Hola, hoy hablaremos de vaciar la mente. ¿Qué significa este concepto que complica la vida de tanta gente? Muchos me preguntan si es posible vaciar la mente, pero algunos se sonríen pensando que se trata de alguna broma. Esto es más serio de lo que supones. Vaciar la mente significa dejar de pensar, no pensar en nada. No es una tarea sencilla, puesto que desde que tenemos uso de razón, nos encontramos siempre pensando en algo, salvo cuando dormimos, que soñamos. Muy pocas veces somos nosotros mismos los que decidimos qué pensar. Pero entonces, ¿quién decide por nosotros? Nuestra mente. Nuestra poderosa mente nos lleva a recuerdos del pasado o hipótesis del futuro. Pero nunca nos quiere dejar vivir en el presente. ¿Y por qué será bueno que vivamos en el presente? ¿Por qué nos convendrá saber vaciar nuestra mente de pensamientos? Porque son nuestros pensamientos los que condicionan nuestros estados de ánimo y son estos últimos los que determinan nuestra calidad de vida todos queremos vivir felices y no tristes alegres y no amargados optimistas y esperanzados y no deprimidos y angustiados pero no sabemos cómo lograrlo porque vamos en busca de logros materiales que nos proporcionan alegrías efímeras en vez de buscar logros en nuestro estado de ánimo estable y permanente, que nos traerá todo lo demás y en última instancia la felicidad que tanto deseamos. Cuando ocurre un hecho triste en nuestra realidad exterior, nos detenimos y angustiamos en nuestra realidad interior. Pero la conexión entre el exterior y el interior sucede con tanta rapidez que no advertimos que no es el evento externo en sí mismo el que nos angustia, sino los pensamientos que dicho evento genera en nuestra mente. Y es siempre nuestra mente la que decide qué pensamiento generar. Si logramos cambiarnos, podremos evitar la angustia, la depresión, la tristeza y todo sentimiento no deseado. en uno de mis libros titulado El paraíso escondido detrás de nuestras desgracias doy un ejemplo muy esclarecedor del tema se trata de un padre con dos hijos el padre muere uno de los hijos llora su muerte y siente profundo dolor y tristeza mientras que el hermano se siente feliz, verado y hasta con deseos de festejar su muerte si la angustia, el dolor, la alegría y demás sentimientos que se generan en nuestro interior, pues el producto de los acontecimientos externos. Ambos hermanos hubiesen sentido lo mismo ante la muerte del progenitor, pero vemos que cada uno de los hijos tuvo sentimientos opuestos. Esto ocurre porque el mismo hecho genera pensamientos contradictorios en los hijos. El hijo que quería al padre, piensa cuánto lo quería, cómo sufrió, los hermosos momentos que pasaron juntos, que no lo volverá a ver, que lo extrañará, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos esos pensamientos los que producen la angustia en el hijo que amaba a su padre. En cambio el hijo que odiaba a su padre, piensa que éste merecía morir, que era un miserable, que ya no tendrá la necesidad de seguir peleando y discutiendo con él, que en definitiva su padre solo quería a su hermano y lo odiaba a él. Son todos estos pensamientos los que producirán la alegría, el alivio y hasta la euforia quizás de dicho hijo, que se sentirá liberado con la muerte del padre. Pero el proceso es tan rápido que creemos que es el hecho de la muerte lo que provoca la angustia de un hijo y la alegría del otro. En otro orden de cosas, te diré que en este momento tú me estás viendo y escuchando en este vídeo, pero puede ser que solo me estés mirando y oyendo, ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos situaciones? En la primera, estarás concentrado, prestando atención a lo que ves y escuchas. Y una vez terminado el vídeo, vas a saber de qué se trata y podrás tener una opinión, pues has vivido estos minutos en tu presente completo. Minuto a minuto, segundo a segundo. No solo física, sino mentalmente también. En la segunda situación, tus sentidos de la vista y del oído también estarán receptando el vídeo, pero tú no estarás concentrado, prestando atención, porque tu mente te habrá llevado por ahí a pensamientos a lo que ella decide llevarte. Y entonces te perderás el contenido del vídeo, aunque estés frente a él, porque no has estado presente en tu totalidad, sino solo físicamente. La vista y el oído son suficientes para ver y escuchar. Para mirar y oír, necesitamos la participación agregada del cerebro como socio en la acción. Pero esto no es todo. En este caso, distraemos a la mente con la observación del vídeo o cualquier otra actividad del presente para evitar que piense. Pero esto no es vaciarla en los términos del mundo de la meditación. Para lograrlo, deberemos no pensar y tampoco realizar actividad alguna en nuestro exterior. Y esto es lo que la mayoría de la gente piensa que es imposible de llevar a cabo. Pero no es así. Es verdad que resulta difícil al principio pues no podemos pretender que nuestra mente acostumbrada a ser nuestro jefe y tomar todas las decisiones de pronto decida de inmediato someterse a las nuevas reglas del juego por las que el nuevo jefe pasamos a ser nosotros. El nuevo jefe eres tú. Así es que la primera virtud de la que debes disponer es la paciencia y nunca irritarte por los fracasos que serán siempre parciales. Si trabajas bien y con constancia, el éxito es seguro y definitivo. Vayamos a la explicación de los ejercicios para lograrlo. Siéntate en un sillón cómodo como en el que me encuentro yo en este momento cierra los ojos relaja tu cuerpo al máximo todos los músculos que lo componen desde la cabeza y hasta la pies. a quien tenga experiencia en meditación esto le resultará muy sencillo a quien no cuente con experiencia en absoluto solo le diré que intente concentrarse en cada una de las diferentes partes de su cuerpo que relaje los músculos de las mismas tomando conciencia de que así lo hace. Que se concentre una a una en cada una de las partes de su cuerpo y sus músculos. Cuanto más pequeñas sean las zonas del cuerpo elegidas, de más fácil le resultará llegar a la relajación total aunque el ejercicio le tome más tiempo en un principio es aconsejable que la habitación se encuentre al menos semi iluminada esto es para que al cerrar los ojos puedas ver el interior de tus párpados en color anaranjado. Si el cuarto se encuentra a oscuras, los verás en color negro. Esto es importante porque te pediré que observes un punto o zona del interior de tus párpados de manera permanente y que te concentres en él de forma tal que no sólo lo veas, ...sino que también lo mires, ...es decir... ...con la participación del cerebro... ...en la acción de ver... ...durante el tiempo que logres mirar el punto... ...o la zona elegida... ...con total conciencia de ello... ...no podrás a la misma vez estar pensando... ...tu mente estará vacía totalmente de pensamientos... ...te sorprenderá al principio descubrir el poco tiempo que logras tu cometido, pues de pronto te darás cuenta que estás pensando en algo que tu mente te ha traído. Y tú te encontrarás viendo la zona de tus párpados, pero no mirándola. Es importante que no te alteres ni te irrites. Esto es normal. Piensa que te llevará mucha práctica llegar a vaciar la mente durante más de un minuto de manera continuada. Cada vez que te descubras pensando en algo, debes detenerte y recomenzar el ejercicio como si nada hubiese pasado. Así, de a poco, irás reeducando tu mente, haciéndole olvidar sus antiguos malos hábitos y acostumbrándola a aceptar con beneplácito tus decisiones. Estas consistirán a veces en vaciar por completo tu mente cuando meditas, si eres un meditador, y otras veces en pensar lo que tú decides pensar. No dediques esfuerzos innecesarios al ejercicio. Realízalo de a poco, sin agotarte ...y consumir tus energías. Es un ejercicio para avanzar de manera lenta... ...segura y permanente. Una vez logrado el éxito... ...tu vida habrá cambiado para siempre... ...y de la mejor manera para ti. Es muy importante que tengas en cuenta... ...que si padeces algún problema de salud... ...no debes dejar de consultar con tu médico sobre la conveniencia de iniciar estos ejercicios. Espero hayas logrado aprovechar este libro que además de mirarlo y escucharlo, hayas podido verlo y oírlo con la participación de tu cerebro. Muchas gracias y hasta la próxima.